Buenos días, tardes o noches, estamos en un video para el canal en otra parte del juego Among Us, en la tercera parte específicamente. Suscríbete si no lo estás y activa la campanita para más videos de este tipo. Espera, espera, espera, quiero promocionar a alguien. Es mi amigo Guadap Nico o Nick Bryan que hace videos de Among Us, intros y también videos de Fortnite. Tiene unos pocos videos, vayan a su canal a ver si les gusta, solo digo eso, bueno... Vamos con el video. Estoy aquí en una partida nueva. A ver qué me toca. Les apuesto que va a pasar la misma maldición de la otra vez. Tripulante, era clásico. Bueno, ahorita no estoy enojado. Simplemente porque quiero investigar la de esta. A ver si gano. Bueno, nada más. Creo que nada más voy a su Poner dos partidas de tripulante Y una de impostor A menos de que esté como dos o tres horas ahí Intentando A ver qué es esto, vamos a ver Tarjeta, malos recuerdos No Otra vez No, no, no De verdad Híjole, me mataron Tan rápido Yo nada más quería un momento de paz Vamos a ver qué me toca Tripulante de nuevo bueno, no me enojo, ya les dije por qué razón A ver, vamos a ver cuántas partidas me toca tripulante A ver, ¿esto qué es? Hmm, se ve difícil, no sé por qué ah, ¡No puedo moverlo! No deja moverlo, vi, porque estoy en celular ¡No deja moverlo! No, mejor me espero un momento No, mejor mejor me espero ¿Dónde? Ah, está la luz ahí No, no te preocupes, yo yo la voy a arreglar, nadie más está... Ah, no, estaba el negro A ver, vamos, primero que todo Vamos a ver Cuáles son las otras misiones, porque Otra vez lo de la carta oh. Eso no me gusta, la verdad Otra vez la carta Vamos a ver Si latino la primera Si latino la primera se escribe A ver Vamos a ver Primero que todo voy a ver qué es en la remer... ¿Qué es esto? ¿Para qué? <ríe> ¿Para qué? ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Alguien me puede explicar, por favor? ¿Qué acabo de hacer? Ahora vamos a ver... Naranja, lo vi... Y... Ah, ya lo... ¿Vieron algo? Se busca... Hmm. Lo vi... Hmm. Pruebas... A ver, si dice algo es porque sí No puede ser, la tiraron por la borda A ver si sí. ¿Sí era impostor, era un impostor exacto Ay, pero de verdad La verdad la luz, yo voy a hacer esta tarea Que la otra vez Para acá, ¿no? Sí, para acá Para acá, para acá, para acá para... Y ahora le cierro Ahora vámonos Y ya a ver, picaron el botón, ¿por qué le pican al botón sin pruebas? Dice que es el azul y se lo funaron A ver, quiero ver si sí si era impostor o no O no, no era impostor va a Vamos a ver Y era un impostor, ¡ganamos! Y así es como se gana, sin hacer nada <ríe> No me uní a otra partida a ver ahora que me toca, me va a tocar otra vez tripulante ¡Exacto! Lo que faltaba luz. Quitaron la luz Quitaron la luz Sabía que con las puertas había cosas A ver, ¿Vamos a ver si la abro? No, la, no la abrí por... Porque era una esquina de, de, de Afuera de los enchufes Y vamos a ver aquí Otra vez esto, otra vez Si, le, si la hago en la primera, dan like Lo sabía ja. A ver yo me voy por acá y voy a estabilizar eso, porque si no todos morimos. No, ya no me necesitaban. Ah, tengo el scan, tengo el scan. Puedo hacer el desfuminator. Vamos a ver. Voy a pulsar el botón y voy a escanearme. Pero qué lag, qué lag. Qué lag estoy teniendo. Qué lag, qué lag. Ahí está. Al menos hacer esto, vamos a ver. Así mero, así es como se hacen las cosas, ¿no? Bueno, ya lo terminé. Vamos a ver por acá y voy a ver si alguien se murió. Que ya lo mataron porque en esta computadora dice si alguien murió. Mataron a dos seguidos. No, ¡Lo perdimos. Y me uní a otra partida. Bueno, ya vamos empezando y vamos a ver si me toca impostor. Me toca tripulante otra vez. La maldición del tripulante. Acá hay muchas personas y esto no me agrada A ver, voy a usar la llave La llave Ahí está, la giro Y terminé Ahora vámonos, a ver si hay alguna misión por acá que Registrar temperatura ¿Y cómo voy a registrar temperatura? Si no No, no, esto no lo Esto no lo toco Esto no me conviene, la verdad No me conviene nada Y esto ah, es para tirar la cosa en los otros mapas, ¿no? A ver, al menos. Tengo miedo. Hay, No hay luz. Ya volvió la luz tan rápido. Y reportaron a un muerto. A ver, vamos a ver. A ver. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿No tienen una pregunta más original que esa? Están funando entre ellos. No puede ser. Yo no me voy a entropeneter. Menos tú estás pendejo! ¿Qué? Okay? La votación termina en uno Y dos Y ya terminó la votación A ver a quién se fundaron <risa> No más falta que Se hayan fundado a rosa que es el que avisó Y sí, se fundaron a rosa. <risa> se fundaron a rosa todos Vamos a ver si era impostor Y creo que Creo que no era impostor Bueno, al menos lo intenté Vamos a ver por acá a ver, quedamos 1, 2, 3, 4, 5 Aunque quedamos... Espera un momento Hay dos impostores, ¿no? Si hay dos impostores, entonces si matan a uno, perdemos A ver, vamos a ver ¿Le pico al botón? Eh, me da flojera Me da mucha flojera picarle el botón Ahora tengo que ir allá Para arreglar las luces No puede ser, de verdad ¿Debo hacer eso? ¿Por qué no simplemente se quedan las luces apagadas? Y perdimos, no puede ser. Perdimos. Bueno, ya me uní otra y a ver si puedo ser... No me mató el morado. Ah, ok. Pero vamos. Vamos a ver si soy impostor o si soy tripulante. A ver qué me toca. Impostor, al fin. En estas juga, en estas partidas nada más voy a ser dos impostor y las demás cream make. Vamos a ver si me, si soy bueno sin un impostor, a ver, voy a cerrar todo lo que pueda para que nadie pueda escapar, quite la luz y me mato a esto, ¿por qué? Ahora me voy corriendo como loco, ojalá no me hayan descubierto, no me hayan descubierto, no manches, me habrán descubierto, me descubrieron, me descubrieron, no lo sé, me habrán descubierto, Creo que... La regué. Bueno, ya. Vamos a ver si no me votan por negro. Es que, que no, por, no no me votaron. Vamos a ver. Y como no votaron a nadie, pues nadie fue eyectado, por supuesto. Ay, Vamos a ver si puedo sabotear todo. Voy a cerrar todas las puertas para que nadie escape por si acaso. Ahora me voy de aquí, adiós. ¿Para qué saboteo la puerta? Sí, de todos modos yo me quería ir. ¡Yey! Yeah, ¡Me voy aquí! Me voy de aquí. Y me aparezco acá. porque sí? ¿Por qué no? Control en el cuerpo. A ver. Ojalá que gane. Ojalá que gane. Están acusando a un rojo creo que es mala idea protegerlo creo que ya valiste si no es él ya valió no no no no no pobre no <ríe> me da pena porque yo maté a ese a ese tipo tú, madre? Eh, lo mataron a él no puede ser Ten... <risa> No manches, pobre Pobrecito, me da penita Ojalá que me ayude Con todo van, Si van a estar juntos, muero Me voy, me voy corriendo Me voy igual Me fui oh, Me van a descubrir, se los apuesto Me voy Me van a descubrir me van a descubrir, me van a descubrir. Ya me descubrieron. Puede ser, me descubrieron. No. No, me descubrieron. No, Marches, me descubrieron. Hubiera sido más discreto y hubiera ganado. Otra vez ser. Soy tripulante. Votaron. Y era el impostor. Creo. Y me mataron. Me uní a otra. Y a ver Tripulante otra vez Me va a tocar tripulante Otra vez Ay, De verdad Y me funaron Es que no era tampoco Fuck Y vamos a ver si me toca Impostor esta vez No otra vez Es que porque tengo esta maldición De verdad Somos dos y no me toca Ahora vamos a ver si me toca impostor al fin le puse de 3 porque ya me estaba enfadando. A ver, voy a ver si puedo matar a todos. Uh -huh. Primero la electricidad, que es táctico. Es esencial para la familia de los impostores de la electricidad. Se corta la electricidad y por accidente uno va a morir. A ver. Y ganamos, de verdad, tan rápido. Creo que no fue muy buena idea poner de 3. Ahora vamos a ver. Tripula. Que por qué Ahora vamos a ver qué me toca Pues toca tripulante bueno, Me va a tocar tripulante Me va a tocar tripulante Tripulante Era claro Y gané Y me uní a otra partida Y me salió tripulante Y me uní a otra Y me va a tocar Impostor, al fin, al fin, no manches. Después de tanto tiempo me tocó impostor, no pu y mi compañero ah, el, mi compañero es el astronauta. Oh, uh, no puede ser, al fin me tocó impostor, no manches. La maldición se rompió, la maldición se rompió, hijos de su. Me voy. Acá me voy. Y ya. Me voy acá. Y encontraron en el cuerpo que maté yo. Ahora bueno, vamos a ver, por favor, que no me voten a mí. De verdad, yo llevo rato esperando. De verdad, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, que... A ver, por favor, que yo no quiero morir. Café. La Lisa... El, los, los, pruebas. <ríe> Se están matando entre ellos. Yo voy a votar Skip Skip No, mi compañero se desconectó No puede ser Uf, Me quedé yo solo Me quedé yo solo A ver Todos están sospechando de mí Es un malo Muy malo A ver Ya se movió pero debo de matarla en un punto Voy a esperar un momentito A que se vaya la luz y la mato Me voy para acá Y voy a ver si encuentro alguno disperso Para matarlo Primera vez que me toca Así impostor Así como Normalito Y Me muero A ver Así. Ah, ya. Por la ventana voy a ver si hay alguien ahí. Ne, no, no hay nadie. Ya se fue. Mueve por acá. Quito la luz porque siempre es necesario quitar la luz. Y mato. Y aquí no lo van a encontrar. Y además no hay luz. Así que puedo irme así como así. <ríe> Así no me van a descubrir nunca. ¿Cuántos quedarán? No lo sé. Yo me... Aquí habrá alguien... No creo, la verdad. A ver, voy a matar si me encuentro a alguien. Voy a matarlo, porque lo voy a gozar. Lo voy a gozar demasiado. Voy a ganar. Si, soy... si gano, lo voy a gozar como nunca. Uf, aquí nadie va a estar. Y vamos a ver por acá. Se desconectó. ¡Ah! ¡Puedo! Me voy para acá. Y a ver si lo logro matar a uno. Voy a poner la electricidad Voy a poner la electricidad Creo que nada más quedan ellos Lo sabía, lo sabía que nada más quedaban Sí, por fin pude ganar como impostor por primera vez en mi vida Y les puesto que me va a tocar otra vez tripulante. No sabía, no manches. Qué que injusto. Bueno chicos, aquí termina el video tristemente. Aunque no pude estar como impostor, tal vez en el siguiente video sí me toque impostor. Pero bueno, adiós, 6 likes, 18 visualizaciones para el siguiente video. Y adiós.